Bueno, este, mi nombre es Juan Pablo, pertenezco a Protección Civil, también soy seleccionado ecuatoriano. Entonces yo también me uno a la campaña Quédate en Casa, con el mensaje que dice, siempre hay una solución para cada problema y una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque, aunque sea ritual para cada tristeza. El coronavirus ha hecho que no nos podamos besar ni abrazar, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de demostrarnos tu cariño y amor.